Vladimir, no me podrás ganar. Saca el botón, Vladimir. A Esto es más ruso que nada. ¡Mueve vas a Vladimir? ¿Ustedes pueden aquí ser aprendiendo ruso con Cebetis? ¡Oh, llegaste! Bienvenido a Aprendiendo el Ruso con Cebetis. ¡Posa, siéntate! Dabro Pachánovan! Bienvenidos a Aprendiendo de Rusia con Zebetis 278. Yo soy Puzín. Yo Vladimir. Hoy os traemos un vago de México. Hello darkness, my old friend. Solo para enseñar ruso. Rusa, bravo. Dabro Pachánovan! Significa Bienvenido. hablaré sobre mi querida Rusia, la Federación Rusia equivalente a la novena parte de la tierra firme en el planeta, con su hermosa capital, Moscú. Rusia tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo todavía sin explotar, considerada la mayor superpotencia energética. Rusia es el país el que mano. limita con mayor número de países, un total de 16. Tiene las fronteras más extensas, las cuales son Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. ¿Cómo comenzó Rusia? ¡Oh! La historia de Rusia comenzó con los esclavos orientales Los esclavos emergieron como un grupo reconocible en Europa del siglo III y VIII Recuerdo eso, Vladimir. Sí, ¿te acuerdas? ¿Estábamos ahí? Sí, recuerdo todo eso Fue como ayer Sí, más o menos sí. Oh, ¿y por quién fue fundado? ¿Por quién fue fundado? Fue fundado y dirigido por una clase de guerreras y nobles vikingos Vikingos ¿Te acuerdas de nuestros abuelos? <risa> eh, aunque yo nunca he sido pelirrojo, Vladimir tiene los genes. ¿Y qué sucedió después? La Rus de Kiev fue lo que continuó. Surgió en el siglo IV y adoptó el, cri el cristianismo procedente del Imperio Bizantino en, en 988. Si ¿Te acuerdas de sí, nuestro cazabuelo? Fue un gran tiempo sí. ese entonces. Tengo cuatro en la casa, aunque no los tengo puestos. Yo tengo escrito el diablo. ¿Y cómo se convirtieron en el imperio ruso? ¿Y mi no? La Rus de Kiev se desintegró en muchos pequeños estados feudales. Fue muy triste ese hecho catastrófico. Sí, sí. De los cuales el más poderoso fue Moscú. Para el siglo XVIII, la nación se expandió mediante la conquista, anexión y exploración hasta convertirse en el Imperio Romano. ¿Sí te acuerdas? Eh, sí, sí, Vladimir, sí, sí. Claro, sí. Putin. Es el perro de mi hija. ¡Ya! ¿Me podrían decir dar son los actuales? ¡Oh! Ya por el antiguo... Pero romperemos la cara. ¿Qué tal si te hablo de que Rusia ha establecido un poder influencial mundial desde los tiempos del imperio ruso? Después, como el país dominante constituyente de la Unión Soviética, mejor conocido como la URSS. El primer y más grande Estado socialista constitucionalmente establecido y una superpotencia reconocida. Ah, bueno. Y entonces, ¿qué tal sus armas? Es uno de los cinco países con armas nucleares reconocidas y posee el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo. Así que podríamos destruir tu mágico querido sí. si así lo quisiéramos. Bueno, basta de basta eso. Háblame de tu bandera y de tu presidente. Esta historia, aunque ampliamente extendida, es una leyenda, ya que un libro alemán de banderas en 1965 ya describía una bandera similar perteneciente al zar de Moscú. Los tres colores provendrían del escudo del principal de Moscú, en el cual San Jorge, con una armadura blanca, montado en un caballo de color blanco, ...llevando un escudo de color azul sobre un campo rojo. También se dice que estos colores provienen del ropaje de la Virgen María. ¡Ya! ¡Dejate de moverte! ¿Gustas? ¡Vodka por siempre! Ahora les contaré la historia de nuestro tocallísimo... Vladimir y Putin Vladimir Putin, jefe del Estado y supremo comandante en jefe del ejército El presidente de la federación es garante de la constitución federal y guardián de los derechos fundamentales del ciudadano el actual presidente de la Federación Rusia es nuestro querido querido Peterburgues Vladimir Putin Perteneciente al Partido Conservador Rusia Unidad desde el 7 de mayo de 2012 Quitando esto del tema, háblame de tus costumbres Una de nuestras costumbres son nuestras típicas comidas Como el borscht, el borscht y el borscht Exacto. La sopa solianca. La ensalada llamada Olivier. Mmm. Deliciosa. No Oliver. También el piroshki, que son unas deliciosas empanadas. Que a quien no le gustan las empanadas. <ríe> y el vodka. Y el vodka. La vodka. ¡La música! la música. Nuestros bailes son los mejores y más originales de originales. todos. Originales. Como ya lo han visto. Cuando me sorprendiste en fragante al inicio de la historia, lo no recuerdo como si hubiera sido hace, unas cuantas hace unos cuantos minutos. Hace minutos. Bonita. El más famoso es el por ninja, que es una danza que significa casera. Una danza folclórica que, que combina, combina con, con la chechotka. La chechotka, un tradicional tap dance que se realiza en las lapty y bajo autocompañía de un acordeón. Muy importante en nuestras fiestas típicas de Rusia. Te hablaremos un poco de nuestra vestimenta. Nuestra ropa genial y suculenta. Sí, sí, pute, sí. sí. Hello, darkness, my old friend. La mujer usa un traje largo que llega hasta sus pies. Super sexy se ve. Y completamente plano, aunque goza de detalles que remiten mucho de la talometria. Por matrimonio. debajo lleva una remera blanca que, que tiene, tiene detalles, detalles y que sigue en la misma estructura del de vestido. vestido por el otro lado las hombres llevan una túnica remera con cuello alto y detalles aquí, aquí, esta parte de aquí no son muy importantes que lo decoran bien viste con gracias. un pantalón negro Sí, muy bonito Muy bonito ropa Muy bonito ropa muy bonito. <risa> Una de nuestras Importantes costumbres Es que nosotros los rusos Nunca sonreímos a gente desconocida Aunque sean extranjeros O de nuestro país Si no la conocemos, no se me recen Nuestra sonrisa Claro que sí Es, sonreír. Malo, es malo sonreír a los Exacto, no, ¿y sonreír. qué estoy diciendo yo? No te... ¿de que. Una ya. de nuestras costumbres más importantes de Rusia es Año Nuevo, la fiesta del vodka. Lo celebramos durante tres días tomando vodka, haciendo fiestas. Eh, hey, hey, hey. muy gracias por ver el video. No se olvide de dar tu like aquí abajo, suscríbete, dale al botón. Por cada like y por cada comentario le van a dar un vodka a nuestro compañero Vladimir Putin. Recuerden que el vodka es bueno para los rusos. No se te olvide sí, también. Es que... bueno para los rusos. No se te olvide también ver nuestro Anterior video que va a estar en la cara de aquí Porque este vato está muy feo Y no queremos que salga Y Y, y gracias porque Nuestro compañero cristian Pudo hacer nuestro video contigo ahí Hizo el vagabundo No se olvide pago pavo Ah, y nuestro compañero Juan Elba no pudo venir Pues porque tenía que ir a unos 15 Y... Está cuidando su hija Sí, los 15 de la Britan y la Nicole Iban a estar muy sí. divertidos Acuérdense que el Brian iba a estar ahí el Así que también, El era. Donovan, no se olvide cierto El Brandon, güey Recuerden que eso es... Muy bien y pues, por lo tanto, no sé si su calificación como esté, pero eh, no nos no acaba. Sí, sí, pobrecito, sí. pobrecito. Suscríbete y recuerda que el andas anda con la carina. Sí, sí. Ana, Ana nos lo acaba de. No lo tengo en video, pero.. ¡Las de la SEO! Suscríbete. no que personas. ¿no? Oh, oh.